Hola, ¿cómo estás? Vas a encontrar videos, por ejemplo, hay uno que dice Mentoring Acuerdo. Es donde en este video vos vas a encontrar detalles ¿sí? sobre el acuerdo. Cosas que eh, a vos te van a servir para profundizar tus conocimientos sobre el acuerdo, el uso y la implementación. Y así lograr eh, cada vez mejores acuerdos de coaching. ¿okay? Y también ahora, este video puntualmente es para avisarte que vas a tener... Eh, también videos y textos eh, con el siguiente título que va a decir mentoring guión indagación y en la indagación como hay diferentes herramientas ¿sí? voy a poner mentoring indagación guión por ejemplo metáfora o silla vacía o eh, creencias modelos mentales digamos diferentes herramientas que al aplicarlas vos en tus conversaciones de coaching Vas a poder eh, gestionar mejor tu desempeño. ¿sí? Así que los próximos videos también vas a encontrar con, este, con esta característica del encabezado. Va a ser, recordalo, mentoring, indagación y después la herramienta que corresponde es el, el, el siguiente título. ¿sí? Así que bueno, bienvenida, bienvenido a este espacio y gracias por tu aporte. Nos vemos.